Hola Norma, viniste acá a acompañarnos a sumarte a esta marcha para que esté presente el reclamo de justicia. Sí, buenos días. Eh, estoy acá acompañando a ustedes como ustedes me acompañan a mí, por supuesto, y para pedir justicia por Moni. Y que la burocracia también se haga cargo de pedir la justicia. Norma, ¿y cuál es la situación de la causa? Tuvimos el último eh, fallo, digamos, de impunidad. Nosotros decimos el segundo fallo de impunidad... ...en relación a Potás, ¿cuál es la situación ahora? Eh, hasta aquí no sabemos nada... ...no hay novedades de nada... Eh, eso solamente que él está libre de los cargos... ...que no estaría en la causa como imputado... ...que eso es lo que más rabia da. Bien, Muchas y gracias. fuimos a Guadalajara San Roque... ...y vimos que está todo abandonado, todo igual... ...esa fue una denuncia importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto, muy importante... ...porque vimos la situación de que se encuentra la escuela... Eh, Vimos lo que es la corrupción del gobierno de Neuquén eh, a carne viva porque para uh -huh. mí fue muy doloroso, pero eh, yo creo que va a servir para que la gente se dé cuenta de cómo y, está la... Y también la continuidad, digamos, de la impunidad en el sentido de las condiciones, o sea, perdimos ya una compañera, perdimos tres trabajadores trabajando en una escuela, eh, nosotros decimos el triple crimen laboral, y vemos que las condiciones en las que siguen las compañeras trabajando también son inseguras, Sí. Eso fue muy evidente, ¿no? Sí, los trailers. Sí, sí. Lo que vimos, eh, nadie nos puede contar porque lo vimos nosotros mismos. Eh, con, ¿En qué circunstancias están dando clases las maestras? Eh, ¿En dónde concurren los niños? las situaciones que concurren? Y que no hay respuesta de la, a la seguridad de los maestros como de los alumnos. Bueno, entonces llamamos, digamos, a, a que todos tomen la lucha en sus manos por las trabajadoras de la educación, pero también por el estudiantado que se pone en riesgo y a tomar muy fuerte la bandera de justicia. Eh, ¿Tiene que haber alguna acción antes de que termine el fin de año? ¿Se viene la feria judicial y tiene que haber alguna acción por parte del sindicato que debe levantar la bandera de justicia en la lucha por Mónica Jara? Claro, eso es lo que fuimos a pedir. Eh, no nos Fuimos recibieron. Al, Tribunal, al Tribunal Superior de sí, Justicia a presentar sí, una nota. Sí, fuimos al Tribunal de Justicia, fuimos también a pedirle a Gualiardo para que también una reunión ponga también al pedido de justicia y no ha pasado nada. Hasta ahora no tuvimos respuesta. No tuvimos bueno, respuesta. así que volvemos a hacer el llamado principalmente a las bases. Gracias Norma por acompañarnos hoy en esta movilización, por siempre estar presente. Bueno, muchas gracias.